compartir con ustedes muy buenas noticias. Precisamente el Banco Popular Dominicano realizó lo que es la octava edición del foro Impulso Popular precisamente esta semana, el pasado 17 de este mes en curso, en la cual asimismo las pequeñas y medianas empresas MIPIME aprovechan lo que es la oportunidad de la internacionalización, brindándoles herramientas esenciales para de una manera u otra incursionar en el comercio exterior con la exportación de sus productos y servicios. Precisamente el evento Congregó lo que es una amplia participación de clientes de la forma presencial y virtual a través de la página web impulsapopular.com y popularenlinea.com, quienes de forma gratuita disfrutaron de una nutrida agenda de varios panelistas e interacción de profesionales expertos en las diferentes áreas, conformando lo que son el sector exportador. Durante la jornada, el anuncio de lo que fue la innovación, la oferta productiva y los servicios del Banco Popular a sus clientes PYME, para fomentar lo que es la internacionalización y en la incorporación dentro del portal ImpulsaPopular.com, un espacio con informaciones, herramientas, documentos y normativa para facilitar el comercio exterior, así como la referencia hacia pro exporta Popular, una completa guía con informaciones para conocer a fondo todo lo que es el proceso de exportación. Miren, para todas las claves de lo que es exportar, señores. Esto tiene una importancia. Miren qué pasa. El Banco Popular se ha empeñado en poder no solamente capacitar los diferentes sectores. En este caso de las MIPIME, lo que es su nivel de internacionalización, señores, tiene una importancia muy amplia. ¿Por qué? Poder lograr ustedes que pequeñas empresas puedan ser parte de esta transformación y estos cambios y hacerlo de mano de una institución como el Banco Popular, con todo el prestigio nacional e internacional. Precisamente en sus palabras durante la inauguración del foro, el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, realzó lo que es las virtudes de la República Dominicana que facilitan la exportación y del compromiso de la entidad bancaria en el apoyo a las mipymes, señores. El Banco Popular le brinda la importancia que tienen nuestras MIPIME y poder lograr que esas pequeñas empresas, esas que están dispersadas en toda la geografía nacional, puedan lograr esta internacionalización y más importante, esa exportación que ya es tan necesaria para poder tener diferentes mercados. Enhorabuena este importante taller de capacitación y foro que llevó a cabo el Banco Popular en lo que es Impulsa Popular. Claro que sí.